Ahí está tienda de las poderosas, mi amor. Exclusividad de todo fino, mi amor. Aquí usted encontrará todo lo que usted quiera. Que todo llegó alto, oh, esto vestido, precioso, hermoso. Así que para gente uh, fina y elegante. Aquí yo no quiero rugir comprando. Porque esto es una <risa> tienda de glamour igual que yo, mi amor. Es así, mi amor. Y bonito que está el amarillo que se está usando. Mira, ay Dios mío, pero ¿qué fue? Un hoyo. Ay, sí, paró. El pedido. Sí, dos, doce de vertido mañana a las 5 de la tarde. Ok, está bien. Déjame eh, recoger alguna ropa aquí ya para... ¡El diablo! ¿Qué fue lo que dio esa policía conmigo? Su dios mío. Él no, él no me saca ni lo que, él me saca lo que. que tiene ese policía conmigo. Le wow. ¿Qué le pasa? ¿Ahora? ¡Ja, ja, Wow. Yo sé lo que tiene ese policía conmigo. Él me tiene harto, eh. Fue por aquí. Fue por aquí que él se metió. Te voy a hacer una pregunta. Doña, no, man cuidado, señorita. ¿Qué? Tenga cuidado. que aquí es material. Doña, usted me. ¿A dónde usted te quiere que te la doy? Doña? doña, mire, oiga lo que le voy a decir, porque soy un militar que vengo sí. atrás de un, del, de un delincuente que yo entiendo que se metió para acá. ¿Usted no lo vio por aquí? No, ¿qué pasa si aquí yo estoy con mi ropa y el maniquí? ¿Usted no está viendo el maniquí todo? ¿A dónde está el ladrón? Aquí, abajo de la alfombra, yo, Esta eh. tienda tiene muchos años, porque mire, los maniquí son viejos. <ríe> Oye. Ese maniquí tiene 60 años. Aquí, ¿Eh? puesto 60 años. Mire, oiga lo que le uh -huh. voy a decir. Ayude y coopere con las autoridades. Si usted ve un ladroncito que se metió, porque para mí se metió para esta tienda, óigame, llámeme o hágame un avisito, por favor. ¿eh? Así que, mire. ¿Pero a... ¿A dónde? Aquí no pasó la de Pero, dientes. Venía delante de mí, entró para acá. Y yo no sé si fue el que se escapó por detrás, pero vení, él entró aquí a la tienda. Pero que no, y que no, usted no está viendo maniquí, usted está ciego. Eh? Pero mire, aquí no hay nadie, esos son dos maniquí, bien, que veo aquí todo. Wow. A mí me gusta esa ropa. ¿Cuánto cuesta Sí, eso? pero a niños no le vendemos ropa, que esto es para adultos y para gente fina y de clase. ¿A qué es que tú le estás diciendo niña? Pero es que a usted, usted es una niña... Quiero no ver que te a mi niña? que yo tengo encima. Ay, yo, pero ven acá Enséñele, ¿no? enséñele, enséñale Pero venga que el mundo se está acabando. Mira, te iba a comprar eso y no te lo voy a comprar. Pero estaba rigúa, el manisquí. Pero viene a fijar si estoy en güey. Sí, yo lo voy a ir a una tienda que venden, espérenme, espérenme. Sí, sí, ey, ey, ey. oye, pero aquí hay un problema. Sí, pero Dios mío, Esta, la autoridad estaba buscando... Espérate, espérate, yo estoy confundida porque yo dejé el maniquí cambiado. ¿Y qué fue, Dios mío? Fue un ciclón que pasó por aquí. Saludos. ¡Saludos! ¡Ay, ah, yo vine a comprar una ropa, un vestido que tengo mire, que salir! ¡Mire! ¡Mire qué lindo! ¡Wow! De este sí, ¡Sí, qué claro. lindo! Pero tenés que hacer unas poderosas, ese e magisterio. Es? Sí, sí, eso para son cosas. ¡Mire! ¡Mira, yo los... quiero un vestido! Pero ¡Aquí este ven este como, ese... como para gente ¿Sí? fina! Me imagino que usted tiene mucho dinero. ¡Ay, pero esto sí, sí. me gusta! Sí, sí, pero esa cartera se la compré a usted la otra vez. Sí, y se lo claro! claro. ¿Cuánto cuesta esto? ¡Esa cartera! ¿Cuánto cuesta ese vestido? ¡Me gusta eso. ¡Ese cuesta 500 dólares ese vestido! ¿Qué? ¡500 dólares! Porque nueva temporada. Mire que me llamaron Haga de la decir, jefatura. Permiso, sí, ah. No, que me llamaron de la jefatura sí. y necesito comprar algo como esto, mire. ¿Nunca van así? Sí. ¿Usted me lo puede vender? Eh, bueno muy bien. Gracias. Cuidado, cuidado. Eh... Si lo no, si no vende, si lo no vende tiene problemas. Cuidado, te le pongo un a la tienda. Cuidado, yo soy Ay, Cuidado. broma. ¿Usted, usted ve en lugar. No, aquí no. no. Mire, eso está ya encargado ese vestido. Lo viene a buscar una clienta que me llamó ahora. Yo no puedo venderle Pero ese. ese gabán yo lo necesito para, es para una urgencia que tengo allá en la, en, en la Fuerza Aérea. Es que no lo puedo vender porque ya lo vienen a buscar ahora. Déjame, está seguir. Déjame seguir buscando que hay más tiendas. Doña, no se pase. No se pase. No se pase, no se pase señor. Oye. ¿Y hey, qué pasó? Usted, usted, usted está protegida por la ley que, que protege los animales y los envejecientes. Ah, usted pues tiene las dos animal, condiciones. Usted, tú, tú, ¿Eh? No más no le digo mal. eso, no se pasa. ¿Pero bueno, qué? Yo le echo a usted. Pero ese señor está loco. Mira, doña, no a decir la cosa. Disculpa, no, no, disculpa, no. Porque no. queda mucho loco en las calles. Mire, yo siempre tengo que disimular y que lo voy a pagar. Como siempre, el mes que viene paso por aquí, ¿vale? ¿Para qué tu relajo este negocio? Y esa mercancía tengo que pagar la mañana y todo el mundo fío y quieto, así, ¿no? Yo no puedo tener esto. Ay, esta maniquita está muy viejo, ya yo estoy ¡La doña! Que... Sí. ¡Doña! ¡Ay, pero que, Ponte por aquí, ¿cómo así? Mira, es un maniquilador. No, doña. Pero no, eso no, eso ¿Eh? es de hembra. Sí. ¿Y qué usted quiere? Una cosa bacana, yo ando buscando, para, tú sabes, para mí. Por es que para usted como que aquí no hay nada, ¿no? Ya se han llevado toda la mercancía. Claro, porque es toda la mayoría de hembra, lo único que me... Pero está, está bacano. Sí. Este Blazer está bacano, ese me gusta, con tu y reloj. No, es que, eh, pero déjeme pensar. Véndeselo y lo cuartos para los dos. Véndelo y lo cuantos para los dos. Ah, pero mira, vé. Véndelo al policía. Véndelo, véndelo, véndelo. Lo parto para los dos. Este, lo sí, para los dos. Ya. Claro. Y yo me voy. Así consigo yo pasar de parte. Tú pero sabes, Mira, yo pensé que te lo. No... Yo tengo una presión. No, pasé, con lo más eh, grande. Agarra ahí. Yo te dije a ti que yo te iba a agarrar como quiera, papá. Venga. Venga, Venga que la policía trabajara. ¡Ay,